El día de hoy hablaremos de todo lo que tienes que saber de Usaki Changuo Sabitai. El cual es una atracción de un manga titulado con el mismo nombre. Está niña fue ilustrado y escrito por Take. Inicialmente inició como un manga corto que se publicaba en Twitter y luego se convirtió en el manga que conocemos en la actualidad, que consta con más de 5 volúmenes publicado y distribuido por Nico Nico Ni. Así que ya saben Tal vez esas historias que publicas en Twitter algún día sean adaptados Soñar no cuesta nada Pero sueña con los pies bajo la tierra No saben lo que eres bueno hasta que lo intentas No me enrollo más así que continuemos Este anime fue animado por Studio Genji Y estrenado el 10 de julio del 2020 El cual cuenta la historia de Sakurai-kun Universitario cualquiera Que prefiere vivir su tranquila estancia universitaria cumpliendo con sus obligaciones Trabajando a medio tiempo Y jugando en sus ratos libres todo hubiera sido así, hasta que apareció nuestra querida Anunzaki a ponerle la vida de cabezas La cual solo quiere pasar el rato con él y molestarlo un poco Lo que nos da un sinnúmero de situaciones amorosas y, y, y cierto, cierto Este anime es comedia, romance, ¿Cuánto es la vida y sí amigo, es hecha Su primera temporada consta de 12 capítulos, y uno de ellos es el clásico donde van a la playa. Es cierto, estos dos trabajan en la misma cafetería, según si las comedias románticas. Este anime es para ti, ya que a lo largo de la trama vemos cómo esta historia podría dar inicio a una linda relación. Aparte de sakurai y Anonsaki, también contamos con la participación en secundario de Sakaki, el cual estudia en el mismo curso de nuestro prota, el cual intenta juntar a nuestros dos protagonistas, poniéndolos en situaciones románticas incómodas. En contraparte de Emi, que prefiere observar cómo nace el amor entre estos tórtolos. En el anime también vemos a la madre de Usaki, Tetsuku Usaki La cual en uno de los capítulos le enseña a cocinar a Sakurai Pero en el principio no se lleva tal impresión Ya que ojo, ya que gracias a un sinnúmero malentendidos, Tetsuku Usaki piensa que Sakurai-kun quiere con ella. Los males entendidos en este anime se presentan como la arena en el mar Donde situaciones cómicas y de son constantes Tal es como mi primera vez en su primera borrachera juntos. Así que si algo he aprendido, díganle no al alcohol. Bueno, si quieres más, de aquí, dale like y suscríbete. Esto fue todo por el video de hoy. Y gracias, Senpai.